Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Ignacio, pero me dicen Nacho. Soy de Buenos Aires, Argentina y soy profesor. Trabajo enseñando español hace ya varios años para estudiantes alrededor de todo el mundo. Tengo alumnos de niveles principiantes, niveles intermedios o niveles avanzados para personas que están preparando sus estudios superiores o sus exámenes internacionales. But this is the first time for you speaking Spanish? I can help you. Podemos tener nuestras primeras lecciones en inglés y trabajaremos con materiales auténticos, tal vez videos, audios, artículos, o cualquier cosa que ayude a mejorar tus habilidades, practicar la conversación, o grammar. gramática. also también hablo portugués y italiano. Yo también hablo portugués, entonces, si es su primera vez hablando en espanhol, podemos tener nuestras primeras aulas en portugués. O, por ejemplo, en al inicio, hacer nuestras lecciones en italiano. Muy bien, te espero en mis clases, espero que podamos trabajar juntos y que podamos disfrutar las clases de español.